Bueno, pues alguien me ha preguntado que cómo puedo hacer que, que el ampli de bajo, que está aquí, ¿vale? Eh, lo pueda poner a distorsionar. Eh, bueno, eso va a depender mucho del, del ampli que tengamos. Si tenemos un ampli como este, que tiene un control de volumen de previo y un control de volumen de máster, pues puedo llegar a tener un poquito, poquito de overdrive dependiendo de la guitarra. Por ejemplo, con esta guitarra que tiene, un, tiene salida bastante baja, ¿vale? Lo más que consigo es un ligerísimo overdrive, ¿vale? Eh, posiblemente si le subo más el volumen a, a, al, al ampli lo consiga de verdad, pero realmente tampoco, tampoco lo voy a usar así, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo overdrive? pues básicamente metiéndole un pedal de, de overdrive, un pedal de guitarra, un multi-efectos que va, su, va a sonar exactamente igual de, de bien que con un ampli de, de guitarra yo tengo aquí puesto ahora mismo un, un Korg A4 del año 91-92 y aquí tengo efectos, por ejemplo, que le puedo aplicar para que suene más todavía como ampli de guitarra Reverb Una reverb súper profunda tengo también de like si quisiera. <risa> eh, chorus. Y bueno, básicamente lo que decía el compañero era... Eh... ¿Distorsión? Pues también tengo distorsión Le pongo el pedal de distorsión <risa> eh, Afinar la guitarra de vez en cuando tampoco es mala cosa ¿vale? <risa> y Le voy a bajar aquí el volumen porque es que esto atruena realmente Voy a poner la distorsión de nuevo. ¿Vale? Es decir, ¿por qué no puedo usarlo como amplio de guitarra? En realidad es exactamente igual que un ampli de guitarra. Y ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a enchufar, voy a, a desconectar, voy a enchufar el bajo al de arriba, que es de guitarra. Y vamos a ver cómo que también suena, evidentemente. Y nada, tengo el bajo aquí y lo he enchufado al ampli de, de guitarra. ¿Qué es lo que me encuentro? Pues primero que esto no da los graves que da este de aquí, ¿vale? Y eh, la distorsión, pues si yo le pongo aquí, le subo uh, la ganancia, lo pongo a tope, la ganancia está a tope la mismo, distorsiona, pero es agradable, pues quizá no, quizá no es agradable, ¿vale? Pero, bueno. Es decir, que, bueno, le voy a quitar la reverb, porque tengo reverb, así sería un poquito más amplio de bajo. Lo voy a, lo voy a actualizar, eh, le pongo agudos está al mínimo, medios a tope, lo voy a bajar, le voy a subir los bajos, bajos a tope, agudos al mínimo, medios al mínimo. Ahora sí suena más amplio de bajo. Eh, pues como un amplio y pequeñito de práctica eh, este altavoz 12 pulgadas ese también es 12 pulgadas evidentemente este altavoz no es el, ade el adecuado, es decir, si yo esto le pongo caña de verdad, volumen y, y me pongo a tocar con un grupo, bueno, primero probablemente no se me oiga, y segundo porque le falta potencia, estos son 15 latios y segundo, pues que a lo mejor me cargo el altavoz me cargo la membrana, porque es un altavoz no tan preparado para para frecuencia grave pero no quiere decir que para practicar en casa no me pueda servir, me sirve perfectamente